Independientemente de todo Ese señor en, se atrevió a echarnos en, la culpa a nosotros Independientemente de todo Ahí es que eh. está el principio sale en la cara de Yo no, Mira, el principio el Es la alocución Que tuvieran en la sede Del partido de la liberación dominicana Por favor, si me pueden bajar un poquito El retorno, porque me estoy Y, con, y permítame concluir Y es donde se analizó se proyectó un documento que previamente se había advertido que se realizaría y se sale con la suya al establecer ¿eh? que ya ellos estaban ganando en, en 126 de 158. Pero luego, fuera de ese escenario, Temístocle, en un acto de, de franqueza, Dice que ellos tienen un sistema que sabe quién votó, quién no votó. Tenemos el video ¿Y cuántos ahí. votaron? Y me gustaría que. Lo tenemos, vamos a verlo. Eh, eso sí es ver, posible. Lo de vamos él. a escucharlo. Yo pienso que muchos de ustedes saben que nosotros tenemos un sistema de control de la votación que nos asegura a nosotros saber lo que está ocurriendo hora por hora en cada mesa de votación. Eso lo hemos dicho varias veces. Nosotros tenemos un sistema en el PLD. ...que nos permite saber lo que está ocurriendo en cada mesa de votación hora por hora. Sabemos lo que ha votado, quiénes han votado, quiénes no han votado... ...lo que han votado, de qué partido son y de qué partido no son... ...y por tanto eso nos permitía a nosotros saber en fue. cada momento cómo iba la votación. Por eso en la, en la rueda de prensa que hicimos nosotros... ...decíamos que al momento en que se produjo la suspensión de las elecciones... Es, ese sistema que nosotros teníamos nos aseguraba a nosotros que íbamos a barrer en las elecciones municipales en todo el país. Por tanto, no podíamos tener nosotros temor a la celebración de las elecciones. No, pero él se refiere bueno, a un sistema. las declaraciones de Temístocle. Él Mira, habla, él insinúa la existencia de un sistema automatizado. No, insinúa... Espérate. No, eso se espérate, hace en espérate, el, espérate, de, de, de los centros electorales. No, no, ese no hmm. es un sistema. Él, él insinúa la existencia de un sistema automatizado que le permite al Partido de la Liberación Dominicana saber... Los, las personas que votan, cuándo vota, cómo Ajá. vota y de qué partido y por qué partido ¿Y vota. ¿Y cómo, cómo, cómo él puede saberlo, por ejemplo, donde se está votando con, con boletas? Por ejemplo. No, pregúntalo. ¿Cómo por eso se que puede yo saber? Digo que eso puede Ajá. ser un ¿Cómo se este puede claro saber sí. con un padrón abierto? Miren, donde tú no tienes el control total de los 7 millones de votantes. Lo que y que, aún lo tienen. Lo que hay que decirle a este pueblo es que el voto no es secreto. Eso es ¿Quién mentira. dijo que no? No, no, no es secreto. Constitucionalmente, fue o sea, pues una violación. Claro, claro. Pues una bueno, violación. Los militantes, aquí todo el mundo sabe que cada dirigente, cada dirigente tiene, por ejemplo, un listado que él mismo hace. Claro que no es lo mismo. No, lo mismo. no es lo mismo. vamos a Vamos a escucharlo. ¿Y allá, cómo va? tú garantizas que buenos votaron? Días. Por claro. Buenos días. Buenos días. No, hay muchos eso no es muchacho. Buenos días, buenos días. Bien, Pacheco. Está aquí tempranito siempre. Hey, hey, hey. <ríe> Muy buenos días, Pacheco. Francis, Amado y lo que son abogados deben saber que a confesión de parte, relevo de prueba. O es una bravuconada, como dijo Amado, este mixte, o es fruto de la desesperación interna que tiene el comité político. Porque, ¿cómo es posible que en toda la computadora de la Junta Central Electoral el PLD tenga un dispositivo electrónico para darse cuenta de cada ciudadano que accede a la cabina de votación? Entonces, si fuéramos un país un poco decente, debiéramos estar todos presionando a ese dique procurador, que para mí es una basura. Oh, que, pero ven acá, esa no es una situación cualquiera. Esas pretensiones no, del comité no, político, así, porque pero, el funcionario no solamente es para decir que es funcionario, es para responder por la responsabilidad que él tiene de encausar solamente por rumor público a aquel que ha cometido un delito, y eso es un delito electoral. Lo que está diciendo, semícrube. temo totalmente. Entonces, ¿cómo no puede el... llamarle a respetar los valores, a respetar la democracia, a respetar el comportamiento, un grupo que está inquietado en el poder que solamente piensa en los beneficios propios de ellos, a ellos les importa un comino la nación eh, Pacheco. Entonces, la nación está en esta situación fruto de que el grupo de Palacio, en combinación con ciertos sectores dentro de la Junta como es el Cato del Coronel que ya denunció, que le hicieron propuesta, organismos de la seguridad del Estado que no lo nombro yo, ni lo nombro Amado ni ninguno de los que están ahí para introducirse en la madrugada, <risa> Pacheco, una pregunta para que no se tenga en todo su elección, en su comentario. En el centro de cómputo. ¿Eh, ¿Por quién va a votar Fulvio Ureña? enfócame a Fulvio. ¿Va ya, ¿Por qué no puedo molestarte cuando toca el PLD? ¿Por qué, ¿Qué se es está, está molestando? Yo le quiero preguntar a usted: ¿Por quién va a votar Fulvio? ¿Por qué va a votar Fulvio? ¿Por qué va a votar Francia? Porque no, Tienen que saber que la política no es en teoría. Tienen que ir a trabajar para que ustedes vean... ¡Fulvio va a votar por el PRM! Sí. ¿Eh? ¿Qué, no ¡Qué fácil es tener a Fulvio en un listado y decir... Fulvio llegó a votar, llegaron los 10 no, mil. No, no, ya yo cumplí con los 10 mil. Es pero falso. del otro lado... La mesa? Yo trabajé ah. en mesa. Y yo... Y yo. Y yo. Y yo. Y sé eso cómo se gana la mesa es electorales. la Pero eso mira, el PP no lo permite, Francis. a la población. Gracias, gracias Pacheco. Mira, no podemos sacar las cosas de contexto. Lo que dice Temisto, Monta es que permiso, tiene un sistema, que el PLD tiene un sistema que le permite. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. No podemos decir que porque sabemos que Fulvio es, de, es del PLD, del PRM, mm -hmm. o sea, hacer la comparativa de que porque sabemos que él es un dirigente PRMista, es lo mismo que él está diciendo, no es lo mismo de que tú tienes 10 gente, que tú tienes una hojita, que tú tienes, hojita que, tú tienes hojita, que Juan Pérez... Otro Exacto, Teresa, va a votar así es que trabaja la política. A tener un sistema que Miren, te permita no, pero saber ¿qué es? eso. Eso fue lo que él dijo. El, el sufragio, con lo que lo que el dijo. sufragio el es secreto. Guarda, no ellos sí, que pero, pero eso obviamente. fue lo que él dijo. Y obviamente. yo creo... ¿Cómo es posible? Yo le, a voy a, yo le voy a ayudar a Yaryan Y al PLD no Temo importa. lo que está es intimidando claro A los votantes sí. empleados miren, miren. Para que se Sí. Tomen miedo, to eh, tengan miedo sí, sí, de, sí, de, de votar, de no votar por otra gente. No llamar, por otra que gente. Lo único que Además, mire saber. Mire si es una bravuconada de aquí. Temo. Vamos a ir a la llamada. Él dijo, nosotros, espérate, espérate. Mire a ver si no es una bravuconada de Temo. Que dijo, nosotros lo hemos dicho en otra ocasión. ¿Cuándo claro. se había dicho eso? Sí, sí, Nunca sí, en la vida. Ellos dicen que tienen la, la plataforma 360, que es la que yo a lo que yo estoy haciendo alusión. Y eso tiene que la entenderlo. llamada. Está. Por ejemplo, y, y quisiera que me permitan explicar esto para que la gente lo entienda. Si en un colegio electoral votan 100 personas, mire cómo se hace esto. Y usted dice, aquí va a votar aproximadamente un 70%. Ya tú sabes que de esas 70 gente, usted tiene que saber que de esas 70, ¿cuántas usted va a llevar a votar? Que le han dicho que están con usted. Y si son 50 y usted lo anotó, y esos 50 fueron, usted hace una predicción de que usted ganó esas elecciones y después te calcula porque a veces no sale como se dice o como usted espera, no a veces de esos 50 que le dijeron a usted que iban a votar, llegan 45 o llegan 30, esa es la que se hace en, es... en boca de urna sí, que ustedes hace partido, hacen los dirigentes la, ajá, se ahora la hace bien, los dirigentes. bien, la que dice Temo es un sistema, vamos a escuchar esa la llamada eso es lo ¿Qué ¿Pero ¿Qué hay, que no, le está no. diciendo eso es con la finalidad de lo que Buenos tú días. días. Buenos días. Este, oye, qué Toyo, Este, ese Yayan Yo sinceramente, yo creía que era más inteligente, verdaderamente. No, no, yo soy brutísimo. Yo soy brutísimo. me lo estoy explicando cómo que funciona. Que tollo, sí, pero, ya oye, sabes me. que haya sido por intimidar o por lo que sea, él sí, habló hombre. de un sistema. Él no habló de anotando con papelito ¿Qué? ni de, no de no, puesto no. en duda Ahora en un país. Pues como yo duda. te estoy mirando, porque tú estás votando. En un país. Ciudad? En un país que Pero haya institucionalidad. Pues no no nada. Mira una, en un o sea, país que se respete. En un país que se respete. Que el... tome la, la palabra del presidente, como lo dijo, sí. que garantizaría la institucionalidad. Ese tema Pero debiera, debiera estar en el servicio de inteligencia, siendo cuestionado. Y su sistema de voz. De, de, el centro de operaciones. Revisado. Bueno, ahí tiene el procurador un reto. Ah, pues, Ay, él, bueno, él acaba ya, de decir que el partido de gobierno espía el voto que se que lo está enviando. La pregunta es piando, eso, piando, eso, piando, eso, eso cómo lo hace ¿Dónde se está votando Ay, con Pero ya eso, pero eso, te... hay, pero eso te... hay, pero hay que preguntarle óyeme, a él. Óyeme, lo lo hace, Pero Lo lógico sería, siendo justo y equilibrado. Siendo justo y equilibrado, lo lógico sería que el procurador asuma como una denuncia que hace... Dígame a visitar a Exactamente, explícame qué es esto, porque esto es una violación a las leyes normales. A las leyes que norman. Claro, porque... Eso no habrá poco nada, pero no debió haberlo dicho, porque también eso descree se está votando como lenta en la mayoría de los municipios del país... No, se está hablando con boletos. Boleto. La y las boleta boletas toda... se cuentan al final. ¿Cómo es posible que él, hora una tras llamada. hora, tenga un informe? A si, que no se quede en él entonces. Buenos días. Ah, sí, fue lo sí, que buenos fue Buenos días. Eh, Buen día. Buenos días. Felicitarle. Buen día. Sí, buenos días. Felicitarle por el programa. Sí. Ese, no, ese mismo tema fue que dijo que en tres meses resolvió el problema de la electricidad en EPA. Sí. Ah, que tiene una varita mágica. Oye, me hay un termómetro muy bueno para saber. En las elecciones, cada vez que sale uno de una mesa, dice para afuera que van. Con eso basta para saber que realmente es para bueno, afuera que, que van. Que con el sistema, eh, además, el al que va caballero, a, a, a en decirle video. que en la en los centros electorales todo el mundo conoce a todo el mundo. Yo sé quiénes son los que no lo van a pero votar por el PRM y por el PLD. No que, que sí, que te lo dan dicen. No te dan un, un número exacto, Carolina, pero te dan un aproximado. Yo sé, por pero ejemplo, las guasmas, quiénes son del PRM y quiénes son del ya, PLD y quiénes tú son tú del PRD. Y tú mismo no dijiste que se ponen a esperar que llegue todo el sí, mundo para que le den el dinero y, son, y al final votan pero, por pero quien eso no ellos Pero no es la mayoría, quieren. esa no es la mayoría. Lo que sí sabemos es que las declaraciones de Temístocles Monta han puesto en duda la garantía de lo que se supone que es secreto el bueno. voto, el sufragio y el derecho al mismo. Por Dios, así no. Recuerden que ese fue el que mandó unas supuestas cartas al palacio si no lo sacaron. Ey, va a ser con boleta el 15. Bueno, Ya días. no he voto automatizado. Bien, vamos a vamos. ¿Tenemos, tenemos, una aquí? ¿Tenemos, ¿Tenemos, una tenemos una llamada. no y que se revise. No, no señor. tenemos Madre llamada. Con boleta. Ah, una Buenos, llamada. Días. Buenos días. días. Día. Buenos días. Le agarra la mesa espera de Castillo. Saludos, Radamés Mire, yo fui yo fui delegado del PLD. 17 años en la junta de Castillo, después fui Presidenta, Ahora no soy nada de esas cosas, pero el PLD en eh, más sofisticado y el PRM tienen su estructura en, en frente a los colegios. Si usted hubiera ido a la primaria de Castillo Legario tenar en el frente, a ambos lados antes de entrar, cada equipo tenía 20 y 30 personas con el padrón en la mano y de que la persona llegue a la puerta. Usted ha conversado con ellos. Y sabe por quién va a votar. Claro. No certero, pero con un margen de error quizá muy poco, porque usted lo ha visitado dos o tres veces. Su claro. Casa. Yo, si usted me da su número de cédula y yo tuviera el padrón, le digo 20 información suya. Le digo si usted votó en la primaria. Si votó el 16 de mayo. Si es empleado público. Es su, su casa de dirección el número de la casa, quién lo ingresó al partido, quién lo puede llamar, los teléfonos suyos, los teléfonos del otro. Esta información es general para todo el mundo. Claro. Nosotros, los PLDistas, le llamamos el padrón inteligente, porque me se da llama. 10 o 15 información de su persona. Usted llega al centro de votación, yo ya he hablado con usted y, y sé si usted va a votar por mí o no, en un por ciento de un 90 por ciento. Esa es la estructura y los opositores sí, Pero es fácil, pero sí, él, no él habló de un, un sistema, él no bueno, de No, vaya. eso es lo que él dijo, bueno, el, él habló sistema. Bueno, señores.